Con ortudron Bueno, esta cámara se me está quedando con poca batería Vamos a ver si puedo hacer lo que quiero Y si no, tengo la Fimi Palm igual Tengo aquí una Casio Tengo la Fimi Que la Fimi sí que está cargada Porque me dijo uno que, que quería ver cómo funcionaba Y todo, al final no apareció Lo que hago como el mando del, del SG-108 No me va bien con mis terminales Lo pongo aquí Aquí voy a ver el vuelo y lo que ve el dron entonces vamos a calibrarlo, velozmente para no perder tiempo Le metí una micro SD, el SG-108 normal no trae slot de micro SD Este sí lo trae, cuando le pregunté a la tienda no me sabían contestar si funcionaba o no Me dijeron puede, no sé si es un tema de traducción en chino, o ¿no? Les escribí, le digo, este drone tiene slot de micro SD y no lo pone en ningún lado En las características de la tienda, ni en ninguna parte eh, funciona y me, me contestaron puede. Bueno, nos echamos uno puede. ¿Cómo puede? ¿Sí o no? <ríe> Así que nada. Vamos a ver, les voy a mostrar cómo calibrarlo siempre calibrar los drones de marca blanca o económicos o baratos o de juguete, siempre calibrarlos. Les voy a mostrar el manual, donde es que dice, por si no lo tuvieran en su idioma, para que vean con las figuritas cómo se calibra. Se hace una calibración con los sticks del mando y otra calibración con un botón, es súper sencillo. Vamos a ello. A ver si grabo bien, que nunca se ve un pomo. Le voy a poner un poquito para abajo la, la cámara. Los stick para adentro, giroscopio. Botón, brújula, ¿vale? Ahí está el dibujito. Vamos a preparar esto, va a ser mucho calor hoy. Quiero aprovechar para volar el avión. Porque hay humedad y va a haber buena sustentación. Entonces, nada. Introducimos la batería, espero que se esté viendo todo después. ¿Vale? A ver cómo está esta. Bien, pone completa. Sé que no está completa porque tuve que salir sin que se terminara de cargar Lo vamos a despegar desde el bolso Miren una cosa Aquí La micro SD, ¿vale? Vamos a quitar El protector ¿Por qué? Porque Cuando se encienda va a, ser, va a generar un movimiento y si está trancado no va a funcionar Vamos a encender el... Voy a volar con Con iPhone Ahí estamos. A ver cómo está la cámara, dónde apunta, un poquito hacia abajo. Espero que se esté viendo todo. Mientras se enciende esto, vamos a ir preparando todo lo demás. Este es el botón del calibrado y los dos stick hacia adentro, ¿vale? Eh... Ahí lo tenemos. Preparamos la aplicación HF Fun Pro. Vamos a encender el mando. Encendemos el dron. Ahí estamos, se van a empezar a buscar Vamos a abrir la aplicación, a ver si se conecta solo Se debería conectar solo, pero bueno Confirmamos Ven que no está apareciendo ninguna imagen entonces voy a salir. Todo para atrás. Siri, no sé qué, cualquiera. Bueno, el teléfono está buscando cosas. Mientras vamos a calibrar esto. Ahí. Vamos a girar así y después así, ¿vale? Entonces vamos a dejar, les voy a mostrar aquí las dos calibraciones que le decía, ¿vale? La calibración del botón y la calibración con los sticks, ¿vale? Calibramos ahí que va a ver el horizontal y presionamos el botón este, uno, dos. 1, 2, 3, listo, está calibrado. Si no llegan a poder conectar el dron al terminal, pueden volar sin terminal. ¿Vale? Si el terminal empieza a molestar y a hacer todas las cosas de los, de los teléfonos, lo que hacen es eh, no utilizarlo. Vamos a limpiar. Limpiamos, limpiamos, limpiamos, limpiamos... Volvemos al H Fan Pro. Lo primero que nos indica es que calibremos. Ya calibré y ahí tenemos la imagen, ¿vale? Vamos a armar motores. Están viendo la imagen, no sé si la ven, pero bueno, yo la veo. Armamos motores. Yo siempre dejo de caliente en un pelín, aunque hace calor y está el sol, así que no va a haber problema. Hay 10 satélites, lo cual es perfecto. Despegamos. Según cómo esté de posicionamiento Es lo que va a querer decir si estuvo bien el calibrado o no Estoy al lado de árboles, lo cual no es recomendable Se está manteniendo bastante bien Vamos a comenzar a grabar video Ahí Porque lo va a tener que guardar en la micro SD, ¿vale? O sea que Grabamos unos segunditos para ver la estabilidad Se mueve un poquitito, como siempre Saben que estos drones, bueno la estabilidad es relativa, se mueve el dron y seguramente el gimbal no es tan tan bueno, pero la verdad que para lo que vale sí que me ha sorprendido porque es un dron que es muy pero muy bueno. Voy a frenar esto. Voy a poner aquí en HD. A ver. Ahí. Vamos a hacer otro video y a volar un poquito Ahí estamos La imagen obviamente va a ir un poco cortada de la transferencia Pero en verdad lo que está haciendo el drone es grabando en la micro SD O sea que... Vamos a ver los frenos Me voy a poner un poco más adelante por si se pasa Generalmente este tipo de drones tienen una especie de lag en el, en el frenado Cuando tú sueltas el stick, pero a veces es del propio stick, no es un problema del dron. Freno Ha frenado muy bien, ha tirado para atrás en el momento que solté el, el stick O sea que ha, ha ido a la posición donde había soltado el stick, perfecto ¿eh? La verdad, perfecto GPS mod bien, altitud bien, VR bien Está todo en orden, 50% aquí Vamos a poner 100 A ver la velocidad Vamos a hacer un pequeño video ahí a la altitud Vamos a hacer que gire muy suavemente, si se puede Saben que bueno... Como es esto Ahí... Vamos a detener el video un momento Bueno, detenerlo no, detener el dron para ver la estabilidad en altitud Ven que tiene un pequeño movimiento, pero es bastante clara la imagen inclusive, en... en lo que es la transferencia al terminal, ¿no? Está siendo impecable Andan unas golondrinas ahí, espero que no me lo tumben Porque saben que las aves se ponen un poco complicadas con el tema de, de vehículos ocupando su espacio aéreo Va realmente bien A ver si hace zoom estando grabando video. Miren, miren esto. Yo sé que la calidad no es óptima, pero esto no lo hace cualquier drone, eh. Mirá. Los drones no suelen hacer zoom. Esto es algo, vamos, icónico. Es algo que le han agregado y... Y bueno, puede ser útil o no, pero de pronto querés ver algo que no lo ves por el tamaño del terminal y haciendo el zoom lo, lo podés llegar a encontrar vamos a ir lateral voy a apuntar las antenas dado el tipo de dron que es hacia el dron para que no tenga inconvenientes de de señal voy a ir paralelo a la ...a la calle para no pasar sobre calle. Con el peso de este dron pueden pasar sobre la calle, pero no quedarse sobre la calle, ¿vale? Bueno, vamos a hacerlo venir hacia aquí. Un vuelo rasante. Por momentos el giro lo ve un poco lagueado, pero es por temas de señal. Y ya les digo que a un kilómetro este dron no va a llegar jamás Muy difícil Vale, los fabricantes ponen que Que tiene un alcance, pero bueno, son en unas condiciones súper limpias Acá hay cables, hay columnas, hay iluminación Hay casas, hay señales wifi por todas partes, o sea que Se está levantando un pelín de viento como siempre a esta hora. Wow. Bueno, vamos a forzarlo un poquito con lo que queda de batería para que vean cómo, cómo se mueve. Voy a frenar el video. Ahí. Voy a sacar una foto, foto del dron. Otra foto del dron. Con luz a contraluz voy a hacer un video. Vamos a darle un poquito de caña a ver qué hace. Vamos a pasarlo por aquí. Un cinematic. Siempre ir corrigiendo la altitud, ¿vale? Bueno, estoy haciendo que todos los motores Funcionen hacia todos los lados Para que también Sepamos cómo van ¿Vieron los frenos? A más velocidad Los frenos ya son un poco más... Se van más largos. A ver si puedo hacer... Lo voy a terminar metiendo contra el suelo, lo sé. Lo tengo claro, pero bueno, a ver si mantiene la altitud. Tenemos el flujo óptico que no... Cuando está en movimiento no es que es muy útil y no te va a salvar de estrellarlo. Ya lo digo. ¿Vale? Jamás. Jamás el flujo óptico te va a salvar de pegarlo contra el suelo DJI ya está utilizando el, la señal OcuSync Este tipo de drones siguen siendo Wifi Lo cual da un poco de lag en la señal y aparte no tiene la distancia y la potencia ¿no? Son drones de juguete, drones económicos para iniciarse Están bien, sí, para mí están súper bien la verdad Se puede bajar desde el mando el gimbal. Esto tampoco lo tienen todos los drones baratos, ¿vale? Son muy pocos los que se puede, bueno, que funcione bien. Porque cuál es el problema? Que va malísimo cuando queremos bajar el Gimbal. Va súper mal. Vamos a subirle un pelín. Va por puntos, ¿ven? Uno, dos. Está bien. Ya, bien lo que dura la batería. Es una muy buena duración de batería. un poquito la altitud a ver altitud 10 12 14 17 30 metros perfecto no tiene cortes de señal absolutamente nada no lo voy a subir mucho más porque no tiene sentido lo voy a hacer girar un poco Y abajo. 17 satélites. A veces los drones de 1000 euros no pillan 17 satélites. Esto siempre me ha parecido increíble de estos drones. La velocidad con los, que, con los que detectan satélites y la cantidad de satélites que detectan. Es impresionante. Ahí tenemos estático. Vamos a ver la cámara hacia la luz. Que es donde a veces puede cargar un poquito. Ahí está, directo al sol. Yo lo veo aquí en el terminal impecable. Ya lo veré en, en un monitor después, pero me parece que es impecable. Bueno, otra cosa que vamos a hacer aprovechando la batería es un return to home. ¿Qué es lo que todos se preguntan, ¿estos drones vuelven al, al lugar? Bueno, vamos a ver, ahí lo tenemos, ¿vale? Vamos a ponerle... Que vuelva Aparece una, una información en la pantalla Coming home, ¿vale? Y escuchan el mando, ¿no? Ahí viene, a ver los árboles, ¿no? Lo tengo encima, casi... Ahí gira porque va a bajar de culo, ¿no? Y esto, bueno, ya ven que viene Ahí lo tengo Lo que hago es cancelar Y lo vuelvo a controlar yo, ¿vale? El botón de la H le dan y, y vuelve Sin ningún inconveniente Vamos a hacerlo de vuelta En los otros videos han visto los modos de vuelo, etcétera Ahí ¿Vale? ¿A cuánto lo tenemos? A ver. Para los que quieren saber de distancias también. No necesitan llevarlo muy lejos esto. Ahí. Le damos a la H. Return to home. Nos da la señal en el terminal. Acá no se ve porque está en un color que propone coming home. O algo parecido. Ah no, going home. Ahí viene. Es perfecto, ¿eh? Esto es un, un, una operación que es perfecta. La, la precisión que tiene. Perfecto, ¿eh? Otra vez la clavó, O sea, vamos, lo voy a dejar bajar un poquito más para que vean dónde baja. Perfecto. Ahí se gira. Todo automático, ¿eh? Yo, nada. Estoy acá tomándome un, un daikiri. Cuando está llegando al suelo, comienza a frenar porque el flujo óptico empieza a leer el suelo. Y vale. Lo cancelé y lo voy a bajar en la mano, ¿vale? Bueno, esto ha sido impecable el chiquitito, eh Impecable A ver, vamos a parar la grabación Porque si graban y apagan Después no se guarda y la han cagado La verdad, mira, impecable, eh Estamos ahí Uuuh. Uuuh. Impecable Puedo decir que este dron se sale Está muy, pero que muy bien Vamos a apagarlo Así deja de estar haciendo con... Envío de datos, listo. Bueno, la verdad que este siempre pasa las pruebas. ¿eh? Es un dron increíble, la verdad. Me ha comentado mi informático que, que le compró un dron a los hijos de juguetería y claro, no lo han podido ni volar. Y por los que les vale un dron de juguetería, pueden tener esto, la verdad que yo no me lo pienso dos veces. Porque ya ven que es otro mundo, ¿no? Es otro mundo por las funciones que tiene, por todo lo que tiene Un dron de juguete no va a tener esta cámara nunca Esta cámara no es la mejor, lo sé Pero es una cámara muy buena para el valor de este dron Yo creo que por 80 euros hoy por hoy lo están consiguiendo Y por 80 euros en este mundo te digo que hay muy poca cosa Así que nada tu Drone, apagamos esto, salimos de la aplicación Yo digo que me saco el sombrero con el SG108 Pro Ya me lo sacaba con el 108 normal, pero con este me saco el sombrero Así que nada, Tu dron, John Connor